Hola, hola, hola chicas, bienvenidos, bienvenidas a Susurro del Papel eh, Mira, hoy os traigo este paquetito, que lo tengo boca abajo porque por el otro lado están las direcciones Que me lo manda Raquel y María de Hermanas Extrapera. Lleva aquí un tiempito, pero hasta que yo no he cruzado el charco pues no lo he podido coger entonces voy a abrirlo, voy a quitar este papel, ¿vale? Así como así. Para que no se vean las la direcciones. Así. ¿Veis? Mira, lo pongo así. Y ahora ya, pues lo abro con más confianza. ¿Vale? Y vamos a abrirlo porque me lo mandó así. Me lo mandaron el otro día. Vamos, bueno, el otro día ya hace, ¿eh? Que lo recogió mi hija. Y ahora, pues, vamos a abrirlo. Y lo quería abrir con vosotras. Anoche tenía una tentación grandísima de abrirlo. Digo, no, que tengo que decir Dios Digo, no, lo voy a abrir con, con estas niñas. Porque también le gusta ver... Porque, como ya sabéis, tanto monta, monta tanto. Y las dos trabajan súper bien. Entonces, mira Aquí está el paquetito que me envían las hermanas scraperas. Viene con un papelito así, papel pinocho. Viene con con esto, con... ¿Cómo se llama esto? Esto se llama Oropel. Y vamos a abrirlo. A ver. Que no quiero... Bueno, lo voy a destapar así. Para que veáis... ¡Tachán! ¡Cómo viene! Y viene, brilla, que brilla, que brilla, que brilla. Mirad, lleva estrellita, Lleva brillante, lleva bolitas. Aquí vemos una de poliespán. Y... Oh, todo esto lo voy a sacar y lo pongo aquí al ladito para reciclar. Y ahora, pues pongo esto aquí y vamos a ir viendo a la par, ¿vale? Lo que eh, me ha mandado, me ha mandado hola, la hermana escrapera, ¿sí, Creo bien. que es. Hola, craperos, yo soy María. Vale, mira. Aquí tengo, mira que pacallín. Uh -huh. Mira, que chulo. Está guay, ¿eh? Y es de. Es de Pascua, porque aquí viene un conejito. Ah, mira, se abre bien, ¿ves? A ver. Voy a ver si solamente... Ah, se abre bien, sí. Mira qué chulo. Mira qué chulo. Qué chulo. Es un llaverito pintado de corcho blanco. Pintado, le han puesto una corbatita. Ay, qué chulo. Y mira. Y aquí el logo de hermanas escraperas. Súper bien ¿Ve? lleva pues lleva mira lleva bolita lleva una florecita lleva una llave mira de chulo ¿Eh? está súper bonito Súper bien lo voy a poner es que como lo pongo en la mochila esto va a durar lo que un bombón en la puerta de un colegio así que lo cuelgo aquí me necesito. o de aquí que tengo muchas cositas colgadas ay, ay. y lo pongo aquí para así lo veo y me han mandado este resulta. Oye, no sé si vosotros me veis que estoy muy oscura. Pues estoy jamía. A ver, vamos a ver si formula la luz. A ver, este, este, este, este. Para que me chufa la luz. ¿Para que oh, Podáis oh. ver mejor. Ahí. Ver si se ve. ¡A la 6 la luz! ¡Hombre! hombre, hombre, Mercedita. Super bien. guapita. Bueno, pues me han mandado este tag. Mirad. Con este lacito que va. Con un... Ay, ay, ay, ay. Que lleva aquí un imperdible. ¿Veis? Pero al final han decidido pegarlo porque va pegado. Aquí lleva un... ¿Un... ¿Cómo se llama esto? Joroba. Un alfiler. Y me han mandado una infusión de cacao. cacao, cacao. Ah, Nunca la he probado. Cacao, cacao, cacao. Mira, qué guay. Nunca la probó, una infusión de cacao. Y viene aquí con una cadenita que lleva un trébol de cuatro hojas. Y mira, y con estas cuentecita no sé si está viendo bien. A ver, qué voy a tirar, a tira! A ver, perdóname. Pues como os decía, lleva una cadenita rosa que trae esta cuentecita y trébol de cuatro hojas. Vale. Y esto es una infusión de cacao cacao cacao a probar esta tarde porque yo nunca he probado de cacao puede ser que se haya quedado pegado muy chula gracias María gracias Raquel esto yo no sé si es que se os ha colado no sé esto bueno lo dejaré aquí para para de, desatascar el pegamento y este imperdible pues para yo reciclarlo pegada. muy chulo qué masa! esto es mmm, María que es la que le da a la aguja del crochet. Mira, un micrófono. Ah, no, perdón. Un pinto labio y unos labios chulísimos. Mira el pacallín. Y está hecho en crochet. Digo yo, un micrófono. Claro, porque yo lo de lo negro, María, me creía que era un, la parte de arriba del micrófono. Pero ya me doy cuenta de que para nada. Queda Esta bolsa es de... Ay, qué bonita, es ¿eh? onográfica Esto para guardarlo. Mira, unos morritos. Y el pintalabio. Yo me creí que era porque digo, así se coge y se canta. Esta gente es que ve la voz, pero no, no. Es un pintalabio. Y, y unos morritos. Muy chulo, María. Muchas gracias. Este sí lo voy a colgar en la mochililla, ¿vale? Seguimos. Por aquí se ve un lacito. Que está hecho en en la tela adhesiva esta de que compramos en el en el Action. Y me han troquelado un lacito. Está muy chulo. Este lo voy a guardar porque lo usaré. Mirad que me han mandado... Uy, uy, bueno, vamos a ir quitándolo de aquí. Mira, otro pone para ti. Con un lacito el packaging. Y me han mandado... Eh, ¿Esto cómo se llama? Que, a ver, Marcelita. Esto. Esto lo guardo. Ah, Daiku, mira estrellas de mar. El tarrito... ¿Y aquí qué hay? Ah, un transportador. Se ha pegado ahí detrás. Luego lo despegaron un transportador. Se Esto. mira qué chulo. cactus. To... ¿Veis? Y trocito de.. mira qué mariposa. Una guitarra que pone. Esto está aquí pegado. Puede sí. ser que se haya quedado pegado. Pone... Go for. Go for it. Esto. Mira chulo. Y lleva como a Eva detrás. Beach Party Fund. Este. Bueno, me ha mandado un montón. Lo paso rápido. ¡Guau! Pues me encanta. <risa> Mirad. Este está chulo. Qué bonito. Mira qué bonito. Está chulo, ¿verdad? Este está muy chulo. Con esta. A ver. La con esta. Que me es que me encanta. Muy chulo, muchas gracias, me gusta un montón. Y luego a ver si lo puedo sacar ya. Sí, mira, qué bolsita me ha mandado. Esto lo utilizo yo, mogollón, ¿eh? De la Gorju, me encanta. Gracias, María. Gracias, Raquel, me gusta un montón. Qué chulo. De la Gorju, con un gatito, qué bonita. O Esta lo utilizo yo un montón, pero un montón. Y ahora para verano, de momento la voy a echar en la mochila. Voy a ponerle esto también, que me lo llevo a la mochila porque lo voy a usar ya. ¿Qué más? Mira, me han mandado un paquete de bolsitas. De bolsitas doradas para los índices. Trae cuatro piezas, ¿vale? Y son de 10 por 12 en dorada. Muy chula. Anda, y me han mandado otro en plateada. Mira qué guay. Muy chulo, muchas gracias. Me han mandado una cajita con lentejuela en, en lila. Qué guay. Además tienen un lila muy chulo. ¿Veis? Yo estas cajitas las reciclo. Están súper chulas. Muchas gracias. Me han mandado una cabecita de conejitos decoradas por ellas. mirad el pack allí que lleva un clip con un lacito y una mariposa. Y esta... Ah, bueno, espera. Ahora. ¿A ver? No, tampoco. Bueno, pues esto. Es que no sé si se... Ah, sí, se puede abrir por aquí. Espera, espera. Le han puesto la naricilla en un pompón. Por delante y por detrás. Mirad qué chula. Y es shaker. ¿Veis? Le han puesto ahí un, un tool y es shaker. Y aquí lleva la naricita. Y por aquí, bigotito. Está súper chula, está genial Muchas, muchas gracias Muy, muy chula ¿Qué más os enseño? Voy a poner esto aquí con la bolsa Mirad, aquí lleva otra, otro packaging chulo Y aquí me han mandado Pone Esther, Esther, ¿no? Y aquí hay uf, uf, ¡Qué bien pega! Mirad Washi de gallinita en dorada y este marrón con lunaritos blanco, mira. Qué bonito. ¿Y esto qué es? A ver. Mira, parece como una palita. Una, ho una hojita no es, parece una palita o algo así. Aquí me han metido flores y aquí pone Esther. ¿Veis? Mira, qué chula. Muy bonita. Muchas gracias. Todavía no he empezado con Pascua. No me gritéis, pero es que no, no me da la vida Ay, mira me han mandado un rollo de cinta dorada ¿Veis? Que, que lleva, por aquí lleva el, el alambre Y es muy, muy chulo Muchas gracias Esto viene genial ¿Qué más? A ver, por aquí van apareciendo Mirad Huevos de chocolate Mirad <risa> Uy, pero si sí hay mucho huevo de chocolate Ay, ay, ay, todo lo que me han mandado Mira, mira Toma, y hay más Ala, mira, mira Qué chulo Y después me han mandado este paquetito Que vamos a ver lo que es A ver, lo abrimos Son las cascadas. Ah, qué chula Mira, qué bonita Una cajita decorada Con una estrella y esto qué es? Ah, una peonza que es shaker. Y aquí mira le ha puesto un colgante. Qué bueno que lleva un gatito. Mira qué bonito un cascabel, una florecita. Qué bonito. Y esto qué bonito. Mira esto me lo han hecho ellas. Qué chulo. Una cajita. Pues no sé si esto se. Hace. Ah mira me han mandado de estos de nieve. Venga, vamos a ponerlo ahí. Mira, medias perlas, florecitas y, y cadenita de estas. Esto es que va separado, que se ha pegado, pero lo han separado, ¿eh? Me han, han compartido <coughs> conmigo esto, que me gusta, mira Pequeño, mediano y grande. Y aquí, que se ha pegado una, la voy a pegar ahí. ¿Veis? Mira qué chulo. Ah, y estos corazones, qué bonitos son estos corazones. Van como rayados, hacen como agua. Esto me han mandado estos dos. Aquí me han mandado más. Y estas que son en rosa. Mira qué chulo. Pues esto lo voy a dejar aquí, ¿sabes? Porque después me las llevo allí y cuando vengo aquí no encuentro nada. No tengo nada. Y no puede ser que en los dos sitios te haya de comprar. Bueno, yo lo no puedo comprar, pero bueno. No puedo comprar ya ni, ni, ni por correo, así que... O vengo aquí ya de verdad, de verdad, porque bueno, hasta ahora, pues bueno, por pues si dice, bueno, me gasto 97 euros, aguanto, aguanto, aguanto, y después mi tienda de arte, pero ahora nada. Ni arrocío ni nada. Tengo que mandarlo todo aquí. Mirad qué chula. La caja, ¿eh? Es de plástico. Y es chula, chula. ¿Qué más? Mirad, aquí me ha mandado una cajita que la han adornado con una florecilla. Y esto creo que va llena, ¡Buh! De todo, Mira, hola Mira, una mezclilla. Ahora la recojo, Yo quería verla. Porque, mira, hay triángulo, una corona. Esto me llama mucho la atención. Hay cuenta, ¿Por qué? Porque yo después hago las mías y, y también me gustaban las vuestras. Hay piedra, Pues sí, claro. Porque yo mucho te digo, ¿pegarán? ¿No pegarán los colores? ¿Le gustará? ¿No le gustará? no le gustarán. pensarán? dirán anda. Así yo veo las vuestras también y más o menos... Pues, mira, normalmente tú no mandas las cosas que no te gustan. Tú mandas las cosas que te gustan. Y entonces... Pues, las cosas que te mandan tú más o menos, pues ya sabes que si, esa, si le gustan las cosas Xavi o le gustan más, no sé, más tean, o le gustan más románticos, o le gustan más infantiles, y entonces, pues, vas cogiendo ideas, ¿ves? Conmigo, le con conmigo, me gusta tú. Ala, mira qué chula, pues, bien llenito que viene, ¿eh? De verdad. Esto igual lo usaré para la shaker, pero que lo voy a usar todo junto. Es una mezclilla, por una mezclilla. Pues me gusta, y mira, me han decorado el tarro así. Muy chulo. Muchas gracias. ¿Qué más? Anda, ah, no, mira, me han regalado un paquetito de ah, imperdibles dobles Uy, tengo que hacer todavía el tutorial de imperdibles doble. Algún día, si puedo, os contaré. Pero, mira, vienen tres y esto lo voy a utilizar sí o sí. Ya. ¿Qué más? Aquí hay otro huevo. Anda que me voy a poner chocolate hasta el mundo. ¿Qué más? Me mandan un estuche Mirad que parece como un lápiz Mirad qué bonito Y aquí le han colgado una hojita Le han puesto un lacito y un cascabel Con un poquito de cadena Y esto es <coughs> A ver Bueno pues A ver Ah va a ser un punzón y.. Pues no sabéis que hasta mi hijo, mi marido todo el mundo me pide los punzones ahora ¿Mm? oye, déjame un pincho de los tuyos mira, qué chulo está chulo, no, es guay mira, es un, mira, el conejito iba a decir, es un punzón de es un punzón scraperil de pascua en amarillito y en verde con su conejito su estrellita el tassel, me encanta es muy bonito. Y aquí no tengo ninguno. Así que este va a ser el primero que deje aquí. ¿Vale? Porque lo, todos los demás los tengo allí en Melilla. ¿Qué más? A ver. Mira. Me ha mandado esto. Que es para hacer esto. Estas flores. Estos floripondios. Lo puedo hacer de. De 12,5 mil mm, centímetros. O de o de 15 milímetros o de 15 centímetros está chulo no y se puede hacer guirnaldas. mira se puede hacer para las pasadas de las niñas para los zapatos y estas son las plantillas el largo ah, está muy bien esto lo tengo que abrir y estudiarlo me gusta a ah, mira aquí pone más o menos como se pone esto lo tengo que mirar porque me gusta mucho Aquí encuentro una carpetita. Mira qué chula de plástico. Un conejo comiéndose una zanahoria comiéndose no, Mercedes. José, saca saco cuarzo para que se seque. Pues muy chula y es de Pascua y viene dentro una pocket y una tarjetita. Mira qué chula. Qué guay. La ha puesto hasta el colorete. Ay, ay, ay. A ver. Mira, esta es la tarjeta que me han hecho Así Happy Easter Es que no sabía cuál era el derecho y el revés Es un conajito, creo que de espaldas, ¿no? Que estas serían las patitas Y bien escrita Luego me la leo Porque ahora como ya la he abierto con vosotros Si pues se pueden leer, ¡Felices Pascuas. Que estas Pascuas sean muy buenas para ti de meditación, descanso, alegría, familia o lo que necesite. Muchísimos besos, María y Raquel. Hermanas Escrapera, Abril del 2022. ¿Puede ser ¿Ves? que se haya quedado pegada? exactamente. Y me han mandado una pocket. Mira qué chula la pocket letter. ¿Eh? No diréis que no está chula, ¿eh? Mira. <ríe> qué chula. Thank you. Y aquí está. El, ¿Cómo se llama esto? La Shaker Ay mira, esto se levanta y pone Follow you tank Y se ve un bambi durmiendo, mira qué bonita Aquí hay una mariposa Otra mariposa, mira qué chula Y aquí pues de colgajo Me han puesto unos cuantos lacitos Y Este colgante Que lo voy a quitar para, para verlo Y para enseñar Porque os recuerdo que yo lo estoy viendo Con vosotras, mira que llevan un buito, un botón. Mira, qué bonita. Este botón los tengo yo. Tengo muchos botoncillos de estos. Mira, qué chulo los pompones. Me gusta cómo está hecho este pompón. Esto lo voy a hacer yo también. O lo copio. Mira. Con cascabeles, hojitas. ¿Veis? Y después me han puesto pues unos lacitos. Ah, me gusta mucho Muchísimas gracias Está muy chula Chulísimo. Esto lo voy a colocar Aquí superlío, Porque esta sí que va archivada ¿eh? Tenéis que acostumbraros a poner hermana El sello vuestro De hermanas escraperas Y la fecha me Porque ahora lo tengo que poner yo a mano. Pero el sello vuestro no lo puedo poner A no ser que lo quite del otro lado Y lo pegue aquí detrás que me encanta. También. A vosotros os gustan porque es que si no con las demás Poké Como van todas archivadas Después no te acuerdas de quién es Entonces hay que poner por detrás siempre Por ejemplo Tu sello Si no tienes tu sello pues Mercedes eh, O Hermana Scrapera o María y Raquel Y después pues poner la fecha Pascua 2022 Porque esto solo Es lo que va archivado Y si tienes muchas después ya no te acuerdas la verdad De quién ha sido Pero yo el, el que me habéis mandado A ver uoh, Cómo me duele el cuello, no puedo mirar para allá Me habéis mandado un A ver si Lo tengo que tener por aquí Me habéis mandado un sello vuestro Que ponía hermanas scrapera Lo primero que he abierto Que he dicho, mira, aquí está su sello Este no es ¿eh? este. No ¿Dónde estás? ¿Quién es de la chefo esta no ¿eh? es. Bueno, pues ahora la busco lo que vosotros habéis hecho de. Está aquí. No. Eh, lo que vosotros me habéis hecho de. mari vale, joder. Julio. A ver, es aquí, si yo no tirado nada. Ahora se me está cayendo la cosa. pero yo no tirado nada, porque todo está aquí. Y además que yo no tirado nada. Pues. Bueno, el marchamo ese que me habéis mandado. Caramba. Pues lo voy a pegar aquí detrás, ¿vale? Porque y aquí pondré la fecha. Para que. Para tenerlo siempre. ¿Vale? Lo pondré. Que, que no veo, marchamos. Hoy he ido, chicas. Me he graduado la vista hoy. ¿Vale? Y me han dicho que el ojo izquierdo está igual que estaba. Pero el ojo derecho ha aumentado un poquito. Bueno, me he hecho dos gafas nuevas. ¿Qué? ¿Os gusta mi gafa? Se oscurece con el sol <ríe> y con el.. La noche sea clara. Yo tengo que llevar progresivos porque yo tengo um, hipermetropía y, y vista cansada. Y, y me han hecho uno, seguramente los tengo delante y no los veo. Y me han hecho y me he hecho en Afelú dos en tachín, tachín, aprovechando lo de tachín, tachín, dos gafas. La broma, 700 y pico euros, porque son progresivas, claro. Porque Mari, ¿para qué voy a tener dos gafas? Una de sol y otra... No, yo me la hago las dos iguales Así que... Pero que cuando... Ayer, ayer venía yo en, en el barco Y con el ojo izquierdo Con el ojo derecho Era como si me llorase mucho Y cerraba el ojo izquierdo, El ojo derecho Y con el izquierdo veía perfectamente El que me lagrimeaba Era el derecho yo tenía dos gafas, una de repuesto por si se me rompían la otra, ¿veis? ¿sí? Estas son las de repuesto porque la otra me quité la mascarilla y al quitarme la mascarilla salió a disparar la gafa, se me cayeron al suelo, la verdad es que estaban pasadillas, ¿eh? Se me cayeron al suelo, se me partieron los cristales y, y la gafa por aquí. Hombre, es verdad que yo no me las quito, yo lo primero que hago por la mañana cuando me levante, cuando me levanto es colocarme los ojos, porque si no. Y allí en el barco lo notaba yo con el derecho, efectivamente. Con el derecho me, me van a hacer. Me ha aumentado un poquito. El izquierdo no, el izquierdo lo tengo igual. Y dentro de lo que cabe me ha dicho. Me ha dicho que, que muy bien. Pero la verdad es que yo las gafas pues, no me. No me las quito. Pues no encuentro el marchamo, vuestro. A ver. Ay, sí, ya lo he encontrado. Está con el conejo. Este. Pues este lo voy a quitar de aquí. ¿Vale? Esta lo voy a quitar aquí, aquí le cuelgo cualquier cosita Y esta lo voy a pegar detrás En la pocket letter, Porque me gusta Lo voy a pegar ahí Y pongo la fecha, pues ya está Y mil palabras más Bueno, ya que os he contado mi vida Voy a seguir enseñando Que todavía quedan más Mira Uy. Más Mira Con huevo huevos de chocolate Por donde sale. Mira, me han regalado. Uy, esperad. Se ha enganchado ahí. Tachán, mira. Me han regalado un. Con este. Un trocito de. De, de cordón. Esto. Mira, qué chula. Qué bonita. Yo de esta no tengo. Tengo en blanca. Pero así no. Tengo también esas que son de muchos colores. Que vienen así como a roca. Pero estas no y estas tampoco, de corazones tampoco las había visto, ah, esto sí porque si no tengo yo cascabeles, vamos pero me vienen estupendamente bien porque además yo lo utilizo muchísimo ¿Veis? Pues muchísimas gracias y después me manda todo esto que me viene fenomenal para Pascua así que muchísimas, muchísimas gracias, muchas gracias Raquel y María, de verdad que me ha encantado todo, que me ha gustado muchísimo, todo de verdad que muchas gracias. Esto lo voy a guardar por aquí. Y ¿sabéis lo que voy a hacer con esto? Porque si no, capaz soy de mandarlo en un. Bueno, esto tiene que rular también. Pero lo que voy a hacer, lo voy a poner en la pocket también. Suscríbete, dale Ay, a like. Bueno, pues luego ahora voy, y... lo pongo en la pocket. <risa> <risa> que me gusta mucho todo, que muchas gracias muchísimas gracias a vosotros por verme muchísimas gracias por estar ahí detrás y nada que si os ha gustado todo esto me lo ha hecho la hermana scrapera María y Raquel espero que os haya gustado tantísimo como a mí a mí me ha encantado el, el pincho scrapero es una monería que me gusta un montón y nos vemos pronto si queréis gracias por verme dadle a like y si queréis suscribiros porque os gusta el contenido del canal, yo encantadísima. Besos, chao, cuidaros.